Oh, hola, hola, buenas a todos, aquí Sobra comentando un día más en la taberna y hoy volvemos con nuestro domingo de Blood Bowl Recordamos que ganamos el domingo anterior la final de la Copa Caos y nos llevamos el trofeo a nuestra taberna Y hoy nos toca empezar con los clasificatorios de la Blood Bowl, vale, va a ser nuestro, bueno, nuestra intención de ganarnos un sitio en el, en el torneo de la Copa Blood Bowl que es, bueno, el, el, el torneo por excelencia del, del viejo mundo. Así que vamos a jugar. Estuvimos mirando los equipos también y más o menos estaban igualaditos. O sea, todos tenían una buena valoración, 1.600 o por ahí. Entonces no vamos a tener tanta ventaja como con respecto al resto de equipos. Pero daremos lo mejor que tenemos. Así que vamos a por ello. Esto contra un equipo de eh, moradores del inframundo Vale, que estos son Goblins... De, vale. ¡Dios! ¡Cuánta doble cabeza! Bueno, Goblins, scavenge, el Troll. Vale, iremos a. Iremos a por ello. Iremos a por ello. Vamos a poder. Venga. Vámonos. Vale, incentivos nada. Una tirada extra. ¿Y el bombardero? como tienen tanto? O sea, se han gastado el dinero Adrede. No. Vale. Now let's play. Uf, es que el bombardero da muchísimo asco. Que es tempranito, domingo por la mañana. Estoy, venga, hay que despertarse, hay que despertarse. Que tenemos, que tenemos un partido importante entre manos. Dios, aquí. <ríe> es que. <ríe> da todas con la segunda cabeza de los Golems. Vale, bombardero. Y yeah, ahí están nuestros chicos. Eso. La rica Bugman, como tiene que ser. Venga. A ver qué sale, chicos Vale, le toca a ellos. Defendemos. Vale, a ver, ¿cómo estamos? Está, estamos todos bien, ¿no? Vale, agallas en el centro. Golpe poderoso. Sí, no, ya. Ok. ¿Qué has? Comidas tesis Venga, una buena patada. Uh, qué bueno! Ha caído muy bien. Me gusta. Ahora a ver qué decide hacer y cómo moverse. Manos. ¡Oh, falló! ¡Nice! Vale, es muy, muy, muy, muy buen cambio de turno. Me gusta. O sea, no ha hecho ningún placaje. Vale, vamos a aprovechar. Vamos a ser listos. Eso es. Y me quedo, sí. Toma ahí. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh, uh. Empezamos bien. No lo siguiente. O sea, ellos hacen la acción de coger el balón. No llegan. Fallan. Nosotros, primer placaje. Pum. Lesionado. Ah, perfecto. Uy, aquí solo un dado. es que los scams tienen fuerza. Bueno, es que los scams tienen fuerza. Fuerza... ¡Ah, no! Ah, sí, los Skulls tienen fuerza 3 y los Goblins fuerza 2 Vale, vamos a meter este aquí Vale Que debería estar bien Ahora no sé qué tal va a estar Vale, está muy bien también Aquí, dos puntitos ¡Toma ahí! Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno estos son los domingos que a mí me gustan. ¡Qué bien! Venga, a tu casa. Oh, este tiene que salir muy bien con las agallas. ¡Bien! ¿Eh? ¡Oh! Me la juego. Vale, vale, bueno, está bien, está bien, está bien. Vale, aquí. Y... Venga, te sigo. Ok, voy a arrimarme con este. Me acerco así, le doy la defensa... Y ahora, cuando empuje con este aquí. Vale. Esto está bien porque hago así. Hago así. Y hago así. Y me dejo al troll fuera de. De sitio. Apartadito. Que tengan que moverse para aplacar. Vale, maravilloso. Ahora bien, ¿cómo vamos a movernos con el resto? <coughs> Creo que no me vale la, No me sale a cuenta para nada eh, ir a apretar. Entonces, voy a coger. Sitio aquí en zona centro con los corredores. Con, con ambos Vale, y ya con eso Veremos cómo nos movemos Pero por el momento, así Está bien, o sea, aquí tenemos Vale, sí, sí No gasta el Blitz, pero ni falta que sea Vale, él se está agrupando en el centro Es que hay que tener en cuenta que ya nos hemos quitado a dos, eh Falla otra vez. Uy. Oh, le saldrá, ¿vale? Vale, bueno, está bien. ¿Aguantaste? Sí, muy bien. Bravo, bravo. Ah, dos, vale, con dos cabezas tienen más probabilidades. Que... Uy, cuidado la melee. Vale, dime que te cae en la boca. Bien, y tú te vas al suelo. Perfecto, perfecto, perfecto, perfecto, perfecto. Vale, aquí, ¿cómo vamos a gestionar esto? Vale, esto debe salir bien Diremos que no Solo con uno Vale. Es que ves este segundo placaje puede salir muy feo. Joder. Joder. Y al pozo. Muy mal, muy mal, muy mal, muy mal, muy feo. buah, y se viene aquí a la bueno, sí, no tampoco estamos mal, eh. Tenemos gente para va a poder tapar. Está bien. Sí, estamos bien, estamos bien. Uh, este Goblin se va a ir al pozo en los próximos turnos. ¿Por qué optarías por ir al lado contrario de donde tienes el balón? Ah. Oh. Oh, ¿Por qué no? Vale, bien con el de la defensa. Ah, aguanta, bravo, chico. Bien, y nos dejamos al goblin aislado. Perfecto. ¡Ah, oh, venga ya! Joder, qué dramático, tío. Bien. Bien, mucho mejor. ¡Oh, bravo, aturdido! Vale. Vale, vale, vale, vale, vale, vale. Ok, acudimos aquí, sí. No, vamos a sacar con este. Mm, tiene bloqueo. Vale, pues nada, lo empujamos y ya está. Eh, vale, te sigo. Y formamos aquí la línea, vale, tú de pie, eso es. Vale. Ahora bien mm, mm, mm, mm. Vale, con este Vale, yo tengo bloqueo y el no Vale Vale, voy a acudir con este Ahora el Blitz es aquí, así A un dado, no puede ser Vale, vamos a meter este defensa entonces aquí. Y ahora sí que se transforma en un placaje de los dados. Vale, perfecto. Vale, y vamos a seguir. Vale, y ahora ¿cómo vamos a rodar? ¿Cómo nos vamos a colocar con la gente? Vale, este mata aquí. Eso está bien. Vale, con este corredor vamos a tapar aquí la zona de la banda. O incluso acercarnos más, ¿no? Aquí por esta zona está bien. Vale. Y con este corredor vamos a venir aquí a cerrar la zona centro. Aquí está bien. Aquí está bien. Y con esto cerramos la zona centro y tenemos más o menos... Bastantes defensas por las que ellos se la pueden jugar. Es que estoy, este estoy por levantarlo. Para... Sí, vamos a levantarlo y ya está. Como estamos solo en contacto con el goblin, no creo que me puedan... Bueno, si me gasta el blitz aquí, pues él verá, ¿no? Pero... No creo que me lo puedan llegar a lesionar. Vale, vale, bien. Está rotando hacia el otro lado. Estupendo. Dios, ¿por qué harías eso? Sí, para que te salga favorable y, entre, y este no entre en la zona de placaje, pero joder ah. Vale, estamos bien, estamos bien Uff, cabeza dura, vale Vale. Mm, hemos perdido mucha fuerza aquí en este lado del campo, ¿eh? Vale, estamos bien estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, estamos bien, No te escapes. Uy, venga. Ok, ya está, ¿no? Vale. Ok, ¿ahora qué? Vale, este aquí. Vale. Mm, lo muevo ahora, lo muevo... Va, lo levanto ahora. Sí, vale, lo levanto ahora, lo levanto ahora. Y así por lo menos tengo los... Bonos en los siguientes En el siguiente placaje también, vale, la primera A tu casa Toma. Cao, bien Bravo, buen golpe, ¿También? chico, buen golpe a mi Vale, ahora bien, ¿qué? Vale, tú arriba Sí, levántate Y un buen placaje aquí Vale, perfecto Aquí, y seguimos, sí Bravo, venga, está bien está bien, está bien, está bien, está bien, Vale, ahora cómo. Aquí. No nah, es que no me puedo colocar aquí. Estos, amarillas, vale, dos dados. Bueno, está bien, está bien, está bien. ¡Uy! Vale, bueno, pues nada, voy a ir a hacer presión y ya está Es que si no No Vale, vamos a ir Vamos a bajar con este blitzer aquí a corregir y cerrar el centro Por tener un, una salvaguarda ahí en medio Uf, Es que no puedo ir aquí, este goblin me estorba muchísimo ...y que me, sal que me estén saliendo mal los placajes es súper malo. ¿Qué hago? Voy con este defensa aquí. Vale, va vale, vale. Vamos a ir con este defensa aquí. Y con este corredor vamos a cerrar aquí en el centro... Es que esto está suficiente, suficientemente tapado. Vamos a coger un poquito, que no estemos tan pegados. Que tengamos espacio para poder corregir. Vale, finalizar. Y, no sé. Es, o sea, los tengo bastante abogados. Pico y pala, pico y pala. Y, y seguir para adelante. Vale, bien. Bueno. No está mal eso Vale, él gana espacio para el balón Joder. vale Y ahora venga para el otro lado Lo sabía Había apretado mucho, me he venido muy para acá Bien, bravo ahí la rodilla me he venido muy para acá y ahora el problema que tengo yo es ese que pegar ahora la vuelta Y llegar hasta el otro lado Puf. Vale, levántate aunque sea por apoyar y ya. ¿Tú aquí qué tal vas? A un dado Joder. Te puedes... no, aquí no te puedes colocar Joder, qué bien se ha puesto, tío Vale, aquí Empuja aquí, vale Vale, y tiene que esquivar vale, Síguelo, sí Ah, no, no tiene que esquivar, no escorridiza ni nada Ah, no, solo serán los goblins. Vale Al lado contrario Venga ahí Dios, el corredor, la cantidad de metros que puede salvar, ¿no? Vale Vale, el blizzard voy a pegarle a la vuelta Y voy a ir a cerrar ya la banda Aquí está bien que, que por lo menos ya estemos allí, ¿no? O sea, que prede predecir que él venga ya, sí, sí, estamos, estamos bien, es buen sitio. Vale, vale, este lo podemos quitar de encima, sí. Bueno, lo empujamos y ya está. Vale, allí y te quedas, vale. Está bien, porque yo es que quiero liberar a este blitzer. Vale, aquí está bien. Vale, y con este vengo a cerrarme aquí. el Vale, voy a mover este aquí. Para dar contacto y apoyo. Eso es. Vale, está bien. Y con este me vengo aquí. Vale. Vale, vale, vale. Más o menos. O sea, no estamos mal colocados dentro de lo que cabe. A ver qué, qué elige, qué, qué, qué movimientos... decide hacer ojos de placaje bien no oh. no hacer nada porque me empuja aquí vale a mí no me viene mal porque yo uno de estos es el que este tiene agallas vale oh aquí vale vale se aguantó Ah, oh, aturdido Vale Bueno, bueno, bueno No, no pasa nada, no pasa nada nosotros, nosotros estamos bien puestos aquí Seguro ¿A dónde vas? Bueno, no pasó nada, ok Vale, nada Empuja y ya está Lul. Lo suyo sería que no hubiera seguido Pero está bien lo que está hecho eh, te voy a esclavar la cabeza Vale, vamos a acudir aquí con el apoyo Este aquí Vale, a dos dados, Perfecto Mierda Bueno, seguimos Vale, bien aturdido Vale, vamos a venir con el matatrolls ¿Dónde quiero ir? Aquí. Y es que el Ah, vale, no, no. Ah, pues perfecto. Aquí. Y luego empujo a este. Maravilloso. Maravilloso. Maravilloso. Aquí. Bueno, aquí está bien. Toma ahí. Y... y el balón. Y, y, y, y... Vale, repetición de la segunda tirada, fracaso Bueno, no pasa nada, se intentó, se intentó Al fin y al cabo, el profesional hay que gastarlo, hay que usarlo Esto es un dado Vale, voy a traerme a la gente para acá Sí Y vamos a ganar placajes Estos dos dados ya, perfecto Perfecto Aquí, y yo digo que sí que voy para adelante. Toma esa. Vale, perfecto. Nah, es que esas son bastante arriesgadas. Teniendo en cuenta las agallas. Me sale más a cuenta coger el balón. Vale. 67%. Tengo la segunda tirada también. Bien, bravo. Vale, nos colocamos. Vale, voy a venir a cerrar aquí con el blitzer Aquí mejor Es que se me pueden colar por aquí, por esta banda Pero bueno, así más o menos estamos cerrados No me disgusta Aquí, vamos a tirar aquí con las agallas eh, Omitir, venga, no pasa nada ¡Oh, qué bien! Vale, pues tú decides la que quieres que te pegue Venga, y vamos para adelante Bien, venga, al suelo Tú aquí, o no Y tú aquí, no, esto es igual, un dado Vale, prefiero no jugarme nada No, y este y defensa aquí está bien No, uno, es que podríamos traerlo para acá Vale, dejo esto un poquito abierto, pero no pasa nada O sea, prefiero ganar un placaje Y quitarme un... Un feo de encima Que no, perfecto Vale, y me quedo, sí Bien hecho está Bravo, bravo, bravo, bravo Vale, finalizamos turno, ahora sí Que Nos quedan dos turnos, eh No sé yo si nos va a dar tiempo a esto Tengo que hacer la épica. Tengo que correr con alguien. Uy, bo. Vale. Ya olvidarme de todo y, por ejemplo, en este corredor echar a correr y en dos turnos darle un paso. No es que no sé, no creo que llegue a ponerlo. Uy, golpe poderoso. No creo que llegue a poner la nietas, no. Que en dos turnos no llegamos. Sería como mucho con el mata-trolls este, abrirle paso y Olo, olo, olo, olo, olo ¿Cao? Dios No, vamos a dejarlo cao Y ya está Oh, el suyo también, aturdido Ah, no, aturdido solo Joder, vale ¿Quién corre más? No es que ninguno de los dos llega Pero ninguno de los dos Vale, bueno, lo que se pueda Vale, sí, vamos a liberar espacio Este nos movemos Vale, tú te quedas Bien está A ver Es que este es el que tiene agallas A ver, levántate Vale, vale Aquí Sí, síguelo Vale, está bien, lo hemos quitado de en medio Ahora podemos acudir con este aquí Vale Mierda, este era el que tenía que placar oh. A un dado nos la vamos a jugar Venga, confío Confié y salió Bravo Síguelo, sí, dejar el hueco ahí Toma eso Vale, perfecto Ahora, el blitzer llega aquí Placa Nos jugamos a la por ellos. A un dado, venga Hemos venido a jugar Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo Vale, ahí Seguimos, sí Vale, ok, tú vas a correr hasta aquí Vale, y en el siguiente turno es posible Vale, por aquí, por aquí, por aquí No nos alejemos tanto que si no el balón va a quedar desprotegido, no vamos a llegar Vale Hay que correr hasta... Oh, podemos llegar hasta aquí, perfecto Tú hasta dónde puedes llegar Vale, aquí Tí te voy a ubicar yo aquí. Oh, Hola. No. Vale, vamos a ubicar el balón aquí, que más o menos estamos protegidos por todos lados. Y luego te... podemos tener hueco por aquí, por esta zona centro, para tener un otra carrera y un pase claro. Y a ti te vamos a poner aquí, con un 83% por ellos. Vale, me parece bien. Bien, ahí, protegiendo balón. Vale, estamos perfectos. Estamos muy bien. <ríe> Perfecto no, pero estamos muy bien. Buah, sale el pase porque nuestro próximo turno, este es su turno 8. Mierda. Oh. Vamos, por tu padre. Uf, uf, no. Va, uf. Se ha caído toda la línea frontal, literal. Vale, ya gasta el Blitz. Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Bien, bien, bien, bien. bien. Mierda, otro KO. Empezamos con uno menos. No, no, no quiero gastar las tiradas. Ah. Bueno, podemos placarlo, podemos placarlo. Último turno, ¿eh? Es su último turno. Vale. Vale, vale, vale, vale, vale. O sea, nos tenemos que organizar. ¿Llegamos al final? Vale, llegamos a la línea de touchdown. Ok, tú, levántate. Vale. Vamos a aplacar aquí. Dos dados, perfecto. Vale, aparta. Vale. Y me queda. Vale, bien, ya hemos liberado eso. Ah, nos tenemos que quitar a este y luego a este. Vale, ¿con este podemos llegar hasta aquí sin despeinarnos? Sí, muy bien. ¿El blitzer este puede llegar hasta aquí? Vale, perfecto. Ok, este. Vale, vale, vale, vale, vale. Pues. ¿Este va aquí? Sí. ¡Oh! No me jodas. Uf. uf, uf, uf, uf, Qué tensión, qué mal lo he pasado. Vale, y te quedas. Bueno, vale. Tú vienes aquí. Ah, no. Tú vienes aquí. Vale. Vale, vale, vale, vale. vale. Así está muy bien, así está muy bien, así está muy bien. Ya hemos limpiado línea de pase. Vale, tú aquí. ¡Oh! Hay que tirársela por ellos aquí. Vale, que no llegamos... De frente. Oh bien, vale. Ahora, la jugada de la uy. Ah, oh, qué lástima. Vale, esa por ellos. Espérate, porque no sé si. Venga. Ahora, un pase Va, dale Yo creo ¡Oh! ¡Oh! Dale, chaval Como si fuéramos el postu <risa> Creo que es el primer pase que hacemos en toda la puñetera temporada O sea, además un pase largo Quiero decir, ahí había Cuántas ¿10 casillas por lo menos? Escúchame, que ha sido una locura de jugada en el último turno, en la última acción. 0-1. Madre mía. Nah, ya. va, va. Esto va a ser Ni me rayo. Vale, bueno, hemos recuperado a recuperar uno. Perfecto. Expulsar al bombardero. Madre mía, es que no me lo creo, estoy tú. Qué bonito es el Blood Bull. Vale. Ok, aquí para apoyar. Uh, no, y el de las agallas, ¿dónde está? Ah, vale, vamos a cambiarlo. Vamos a cambiarlo. Tú que tienes golpe poderoso. Vale, así estamos, bien. Vale, validar. Uy, ah, vale, patean ellos. ¿Qué bracito tenía ese Eh, vale, sí, vamos a acercarnos. Dime que rebota y la recoges, sería maravilloso ambos pierden un turno, bueno teniendo en cuenta que vamos por delante nos viene bien. Uy está muy olvidado el balón, ¿quién tiene agallas? tú tienes agallas, vale vamos a tumbar primero este goblin, sí, Oh, perfecto, pase lateral, ¿dónde te vas a poner? pues te sigo, oh bien aturdido, ahora bien con agallas, dale ahí ¡Bien! ¡Campeón! ¡Salí! Vamos. Aquí. Y seguimos para adelante. Dale, y. Bien. Y ahora vamos a disfrutar aquí. Oh, tres dados tú. En serio. Venga. Vamos a jugarnos a la segunda. Y nos metemos de ahí en todo el follón. Vale, pues nada, lo tumbamos y ya está. Bien, cao. Vale, me gusta. Emitimos. Vale, vamos a probar a recoger el balón. Zarklon o Duerlin. Venga, Zarklon. Dale. Que hoy estás que te sales. Bien, bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Vale, ahora, ¿cómo nos vamos a cerrar la caja? Vale. Así me parece correcto. Vamos a meter aquí esta defensa. Aquí este corredor. Y de momento no vamos a hacer mucho más. Vamos a venir a cerrar aquí detrás. Vale, con el blitzer este. Vamos a empujar aquí. Por, por gastar el, el blitz, ¿eh? Más que nada. Bueno, vale. Venga, vale, está bien. Y ya va. Con esto suficiente. Sí, con esto suficiente. Estamos bien ubicados, bien puestos. No... Podemos elegir hacia dónde basculamos. Que tiene, pinta, tiene pinta que vamos a bascular al lado izquierdo. Teniendo en cuenta que aquí hay más goblins. O en, que en, en esta zona hay... Bueno. Había más goblins. Estamos bien, por el centro estamos fuertes O sea que teniendo en cuenta eso Madre mía, es que ha sido un jugadón Pero un jugadón brutal Me, Pero, puh, o sea ¿Qué probabilidades había, súper pocas De lanzar ese pase bien Y luego encima hacer bien la recepción, ¿sabes? Pff. Nah, nah esta, esta jornada, pase lo que pase Ya somos ganadores, pero bueno Cosa mala Vale, vale, nos toca Uh, perfecto A ver, agallas. Dale ahí Oh, mi tío, no pasa nada Bueno, es un dadito Bien, yo tengo bloqueo y él no Bien, está bien Al suelo, venga, tú va Vamos tirando para la calle Guay, bueno, va Vale, está bien. Vale, pues sí, pinta que vamos a bascular lado de izquierdo. Además está bien porque encima tenemos el defensa. Vale, el corredor lo, po oh, lo podemos poner solo aquí. Vale, vamos a poner, porque el defensa aquí sí que llega, ¿no? Vale, perfecto. Pues vamos a poner aquí el defensa. Vamos a meter aquí al corredor, ¿vale? vale Ahí está, perfecto. Ahora vamos a venir aquí con el corredor. Creo que voy a acabar de cerrar aquí la caja. Vale, y cierro aquí en esta zona. Vale, así ya hemos tapado esto. Este goblin sigue cubierto. Vale, nos levantamos aquí. Voy a venir con el blitzer hasta aquí a cerrar. Bien, que, que haga ah, la cobertura. Que, que decir, no pasa nada si nos rodean. Porque no, no, no llegan cómodamente. se o sea, tienen que pegar mucha vuelta. Todos. Bueno, hostia, a lo mejor si sacan este placaje aquí se puede colar. No lo sé. Pero bueno, no, no hay problema. No hay problema. Vale. Esta defensa... Sí, yo creo que aquí está bien. Oh, aquí está bien. No, aquí está bien y, y placo de cara con con el matatrolls, vale, gastamos el blitz aquí, va a estar muy bien, vale, perfecto, maravilloso, y toma ahí, y... bueno, está bien aturdido, vale, oh, mira, ahí vamos a hacer, y nos colocamos aquí al ladito del troll, esta defensa vamos a dejarlo aquí. O sea, iba a, a lo mejor iba a pegar la vuelta aquí y circular para ponerme en esta zona, pero no, porque si no, aquí dejamos de tapar esto. Y así está bien. O sea, tenemos aquí toda esta zona: 1, 2, 3, 4, 5, más o menos controlados, que no nos pueden acceder fácil hasta el balón. Tenemos aquí el pasillo ya está abierto con este blitzer que va moviendo esto. Bien, tenemos cuatro enanos alrededor del balón. Está, estamos muy, muy, muy, muy bien colocados. La verdad es que atacar, como al fin y al cabo, somos los que llevamos la batuta del juego, que no tenemos... O sea, al fin y al cabo atacar es ser proactivo, no... En defensa es más complicado. Uf. O al menos, al menos con enanos, por lo que hemos aprendido ya. Hay que aguantar detrás y tener lo suficiente espacio como para poder corregir esas... Esas jugadas, o sea, hay que... Tener previsión, esto viene mucho del baloncesto. O al menos yo lo aprendí mucho en el baloncesto. Que vale la pena estar bien colocado y moverse la mitad. Que, que mal colocado y moverse el doble. Ahorras mucho. Vale. Uh, aquí podemos empujar bastante bien. Vale, tú arriba. Levántate. Eso es. Vale, aquí vamos a quitarnos un Scaven de medio. Vale, maravilloso. Tú aquí. Ah, no, mierda. Vale, pues nos quedamos. Oh, uh, bravo Bravo, bravo, bravo Duerlin ahí, dando duro tú, Perfecto Pues sí que nos hemos quitado un escaben en medio Ah, no, bueno, un goblin Tú arriba, por molestar Vamos, normek, arriba Eso es A ver, aquí a Gallas. ¿qué tal va? Si no nos sale, estamos un poco fuque. Vale, creo que vamos a aplacar aquí lo sencillo Vale, perfecto, maravilloso Vamos a empujar, sí Bien, venga Vale, sí, y vamos a colocarnos Vamos a aprovechar y vamos a correr con este Ya que lo tenemos delante, digo, lo meto aquí y ahora apoyo con el placaje y tal, pero Ya que, ya que podemos correr, corremos Vale, así está bien Vale, ahora ubicamos aquí el corredor. Bien, ya tenemos una buena caja. Es que aquí me llama mucho para poder apoyar aquí. No, vamos a meter este aquí. Y este que lo tenemos aquí en medio, que ahora mismo estaría en tierra de nadie. Simplemente tapando este. Vamos a meterlo aquí y lo aprovechamos. Vale, vale, está, eso está mejor. Y tenemos la caja y luego está toda esta gente cerrando aquí el centro Vale, venga, agallas, dale duro Omitir Bueno, es un dadito Venga, está bien Vale, y empujando, vamos para adelante Eso es Bien, bravo con ese golpe poderoso Aquí, ¿qué tal va? Vale, pues aquí, nada, dos dados ah, vamos a tirar placajes fáciles Vale Vale, aquí lo aislamos de todo Vale, y nos quedamos. Bien, bien, está bien, está bien. somos movimientos. Ya está, ¿no? Ya estamos todos. Sí. Lo que no entiendo es si ya has hecho todos los movimientos y no te queda nada por hacer. ¿Por qué no te salta el turno automáticamente? verdad Debería. Bueno, yo que sé, te queda el tiempo, lo puedes consumir. Pero bueno. A ver... Ojo, oh, que bien Ah, lástima Trocotón Vale Es que está súper bien Bueno, uh, ahora se ha montado aquí la zona Bueno, no pasa nada O sea, teniendo en cuenta que vamos 0-1 Vale no, nah, aquí en la zona centro estamos nosotros muy fuertes Venga, a tu casa Bien, bravo Vale ¿Cómo vamos a apretar? Eso es importante ahora para nosotros Aquí wow, aquí tenemos tres liberados Que no que no estamos usando Y que debemos usar Vale, bueno, esto es un primer placaje sencillo Para ir abriendo boca Y vamos a colocarlo aquí Y este blitz lo vamos a dejar ya aquí a Eterno. O oh, no Bien, perfecto, bravo, bravo, bravo, bravo Vale, muy bien Ahora, venga, más movimientos Hay que aprovechar las zonas de balón Vale uh, mm, mm, mm. Sí, voy, voy a quitarme este de en medio Vale, esto aquí Estuvo aquí, vale, a tres dados, perfecto, venga, Un buen golpetazo ahí, vale, buscando la mandíbula de cualquier cabeza, ahí estamos, lástima, vale, turno 13, bueno, vamos bien, ganamos espacio, poco a poco nos colocamos, vamos a venir hasta aquí, venga Que podemos movilizarnos con más gente Vale, perfecto nah, Esto lo vamos a olvidar Bueno, voy a venir aquí a apoyar Total Yo, O sea, ya estamos bastante bien Y ahora vamos a sacar gente de ahí incluso Levantarse, vale Vale, dos dados, bien, bien Bien, vale ah, Aquí, vamos a juntar Más o menos estos dos, sí Venga, está bien. Al suelo. Vale, ahora está aquí. Vale, perfecto. Y aquí, vale, y lo seguimos y dejamos a estos dos aislados. Porque ahora vamos a sacar de ahí el matadrol. Y a estos dos los tenemos controladitos, vale. Pues nada, aquí. Y ya está, y acabamos de cerrar. Y estamos bien, bien puestos. Vale, perfecto, finaliza el turno. Maravilloso. ¿Ves? Y ya pasa. O sea, pasa. No, no hay manera. Ni humana, ni goblin, ni scaven de entrar aquí. Y so solo te quedan tres personas para defender porque tienes aquí dos aislados. Eh, Nada, es que no tienes forma. Y, y yo te voy a ir empujando poco a poco. En tres turnos me da tiempo de sobra en, en llegar aquí. bueno, venga. Está bien. Pues es que ahora no... ¡Bien! ¡Yeah! ¡Bravo ese placaje, tú! ¡Bravo! Es que incluso esta zona... Ahora se nos ha quedado feilla, ¿sabes? Venga, dos. Empujamos y ya está. Aquí. Y nos movemos, seguimos sí. Y... Vale, esto está bien... ¿Tengo bloqueo? Sí, bueno, él también. Vale. Uf. Joder. Va, pues vamos a olvidarnos de este sitio <ríe> y vamos a ir a lo que nos importa. Ah, ah, ah, ah. Vale, este defensa aquí, bien. Y con esto puedo empujar aquí a dos dados. Perfecto. Ese defensa está muy mal puesto. Vale, un Cow. Un, un KO. Un KO. Vale. Ahora el problema es este. Porque si me coloco aquí y placo aquí me tengo que jugarla por ellos. Y bueno, si me coloco aquí... Bien, sí, lo dejo más o menos encaradito. Vale, está bien. Vale, vale. Maravilloso. Otro caos. Vale. Nada, ahora. Pues nada. Vía libre para el touchdown. Omitimos. Vale, vamos a ubicarnos aquí. Vale, no llega ni de milagro. Y me voy a acercar con estos tres que tengo aquí detrás que ahora no estábamos de eso. Los vamos a meter aquí en medio. A disfrutar un poco de la. De la fiesta. A ver quién se, quién, se, quién es el gracioso que se mete con los enanos. Vale, el último placaje que nos queda, este. Venga, está bien. Tiene bloqueo también, pero bueno, nos lo tumbamos. Aquí. Vale, vamos a decir que sí. Así nos ponemos en medio. Y ya podemos apoyar. Bien, vale, aturdido. Y podemos apoyar tanto en un lado como en otro. Vale, nada, perfecto. Finalizar el turno. Yeah, nah, esto es otro touchdown. Que teniendo en cuenta tal y como está la cosa, creo que nos sale a cuenta. Aguanta el balón dos turnos tontos. ¿Este <risas> Acabar los dos turnos tontos. Pasarlo rapidito, ya que no hay mayor oportunidad. Y finalizar el partido tranquilos que. Que empezar otra vez y dar oportunidades. Vale, nada, sobra. Vale, esto está bien. Vale, aquí. Digo que sí. te lo Vaya. Oh, este lo podemos tirar fuera, eh. Este lo podemos tirar fuera, fuera. Vaya, hombre. Bueno. Vamos a decir que sí. Venga, lesionado. Vale, perfecto. Bravo, bravo, bravo. Omitimos. Tú aquí, vale. nada no, o sea, es que te tiene que salir bien. Vale, perfecto. Y seguimos, vale. Vale, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ah, no, bueno, prefiero morirme con este. Vale, sí, el, el troll está medio tonto. Vale, esto sale bien también. No No llego, ¿no? no qué mal, qué mal. Dios, qué, o sea, tiene un movimiento súper limitado, pobre Vale, aquí está bien Vale, con Duarly tendremos bloqueo Bueno, eso nos salva Oh, vale, empujamos aquí Seguimos Vale, y aquí esto es un, un placas más de gratis que antes no teníamos. ¡Joder, si sí está duro este! Venga. Vale, nos vamos a quedar. ¿Puedo pisar a alguien? Un lanzador. Venga, pues a tu casa. ¡Toma ahí! ¡Hala, hala, hala! Te has entrañado, ¿no? Ah, bueno, aturdido y expulsado. Vaya jaja, <risa> <risa> <risa> <risa> <risa> los fans <rasos> están furiosos <risa> Nah, bueno, vale la pena este es el último turno, bueno, este es su penúltimo turno, pero el próximo será nuestro último, hala, ¿en serio? o sea ¿te juegas dos rojos? vale vale, a tu casa a cambio de turno, bien, bien, bueno va, dos turnos rapiditos y para casa turno 16, bueno vamos a aprovecharlos ¿no? ya que estamos, a ver si podemos sacar algún puntito extra de, de experiencia, venga, no pudo ser, vale, vale, sí que sí que se da, bueno que no se mueva el sitio, ok, vale venga ahí estamos bravo y lo seguimos nada no pudo ser vale pues nada vamos a movernos para acabar de situarnos bien pero fuera de eso poco queda vamos a por el 2-0 y cerramos el partido por todo lo alto Nah, maravilloso. ¡Bravo! Este señor es el MVP del partido. O sea, se ha marcado un partidazo solo con el pase. Nah, ya. Tres pues noqueados. <ríe> Aquí este pobre es Vale, y el noqueo que hemos tenido ahí. Nah, está bien, está muy bien. ¡Uy! ¡Hola, claro! que entre que tenemos un noqueado y un expulsado... Vale, nada, vamos a hacer así dos líneas de tres. Vale, y vamos a cerrar los corredores aquí. Bueno, es que no sé ni por qué me caliento, o sea, si son... Vale, sí, validamos y ya está. Vale, vale, para adelante. ¿Dónde la vamos a tirar? Venga, por aquí. Toma ahí. Oh, en serio Oh, qué evento, tú Qué evento Va, Voy a aplacar aquí Qué lástima tener al matatrol bloqueado, tú Venga, si lo lesiona... No, no sube de nivel. Mm, qué lástima. Vale. No, es que vamos a ir a cerrar y ya está. Voy ahí, apoyo y punto. Y ya está. Es que son... Es, es ganar puntos de, de... En los bloqueos. Los placajes. ¡Hola! ¡Qué pelotazo, tú! Bueno, se la dan a mano a alguien y ya está. En un turno llegan, así es que tampoco me preocupa. Bueno, a no ser sé que lancen a alguien con el troll, también se ha dicho. Pero aún así, no creo. Nah, y los. Es que los placajes son ultra favorables para nosotros. Mira, el único que no. de eso. Vale, nada, se aguantó. Joder, vale, perfecto. Nada, lo, lo vas a probar otra vez y te vas a ir al pozo. Uy. Vale, fin del partido, bravo, bravo, chavales, muy bien. Muy bien. Nah, fue maravilloso. Maravilloso. Es que me quedo con la jugada del pase, eh. O sea, además ha sido súper bonita. A dos turnos vista de vale, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, aquí, allí. Nah. Duerling, bueno, yo pienso, pienso que Zarklon ha hecho un mucho mejor partido, pero bien está, bien está, es que el pase ha sido, el pase ha sido maravilloso, ¿tú? vale, nada, a ver, uh, el siguiente partido nos toca contra Chessy Torch, que son otro equipo de moradores del inframundo, Madre mía, vamos a acabar cansados de tanto Goblin, ¿eh? Bueno, yo qué sé, al fin y al cabo ya estamos adaptados. Dios, ¿y ese tentáculo que va por ahí? ¿What? Bueno. A ver, nosotros no tenemos a nadie que subir, ¿no? No, no se avisarían. Es una lástima que se nos muriera un trolls, pero bueno. Hay que, hay que continuar con él y, y subirlo. No, sí te iba a decir, vamos a medir una segunda tirada, pero no puede ser. Vale, no, estamos bien, estamos bien, eh. O sea, la verdad es que, que tenemos buen equipo, ha sido buena jornada, buen partido. A ver qué tal van los clasificatorios, que muevan la agenda, el marcador. Dios, cuatro rondas. Hay 50 equipos, una barbaridad. Vale, bueno, nosotros estamos aquí, vale. Número 4, una victoria. Hombre, entiendo que a lo mejor va por puntuaciones, ¿no? De los partidos. Que gente, ¿ves? 3-1... 4-3. Eh, Dios, un menudo partidazo. 3-2... Vale, bueno. Ok, pues nada, veremos en la próxima jornada. A ver qué tal se nos da contra, contra otro equipo de moradores del inframundo. Yo creo que está claro. Hay que ir a buscar los goblins. A aislar a los scavens y los trolls. Y bueno, jugar al juego que jugamos siempre. Que somos bastante duros en ese sentido. Y y nada, continuar sacando victorias para la Taberna Roca Negra. Así que nada, eso es todo por este domingo. Espero que hayáis disfrutado. Y lo de siempre. Seguidnos en Twitter a los dos. Tanto a Kuiwi como a mí. Que van a estar los dos en la descripción. Que comentamos un poquito de todo en general. También seguidnos en Twitch, porque intentamos hacer streaming todos los miércoles, son las 7, 7 y media, tratamos de, tratamos de abrir directo, estamos ahí charlando un ratito con vosotros y jugamos a lo que surja. Y por último, suscribiros al canal de YouTube, estamos haciendo contenido diario, de calidad y cada día mejor, gracias a vuestro apoyo. Así que nada, eso es de todo, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo domingo. Venga, hasta luego, adiós.